El Partido de la Liberación Dominicana PLD solicita al Tribunal Constitucional oponerse al transfugismo. El Partido de la Liberación Dominicana solicitó al Tribunal Constitucional que declare conforme con la Constitución y por tanto mantenga la vigencia de los artículos 49 de la Ley 33.18, la Ley de Partidos, y 134 de la Ley 15.19 sobre el régimen electoral, que prohíben el transfugismo y la doble participación en procesos de elección de candidaturas para un mismo proceso electoral. En una acción incoada por ante el Tribunal Constitucional como interviniente voluntario en el proceso a seguir, ante el recurso de inconstitucionalidad elevado por el derrotado precandidato a diputado por el PLD Santos Hilario Sedano, eh, los juristas que representan al PLD son Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Julio Curi, Carlos Salcedo y Rubén Ignacio Puntiel Andújar. ¿Qué hace Carlos Vamos a ver las imágenes de apoyo que eh, Pero hay que escuchar cosas. Mm. No tiene que... Hay que escuchar cosas. Y atacar... El... A Don Temo sí. presentando un no. asunto ahí ante la Junta y hablando... Eh, de, de la de, defensa. De, de, un preso de confianza mundial, de este gobierno. Tribunal, y hablando de transfugismo, ¿de qué se formó el PLD? Y, y otro aspecto... Y en eh, su mayoría. Las declaraciones... Fueron tránfugas de los reformistas, tránfugas del PRD, Tránfugas de todos lados compra de todos lados, de todas maneras ustedes son los Ahí. que viven diciendo que no pero, se puede apelar al pasado no, no, pero que es. pero que la ley es que la ley no tiene un efecto retroactivo pero que me alguien que le explique a Fulvio que la ley no tiene un efecto retroactivo temo, temo, usa otro término no de que transfugismo, pero venga acá pero que la ley es es ¿Es no es que no estaba prohibido el transfugismo hasta la provocación de la ley de temo se puede esperar cualquier cosa miren eh, el solo hecho ah, de que estemos esté hablando es un milagro de la justicia dominicana. El hecho de que y hablando como el PLD sí. haya decidido eh, cambiar de estrategia con relación o contrarrestar la estrategia que venía desarrollando el grupo de Leonel Fernández, que había sido postulado, ha sido postulado por varios partidos y que se preparaba para asistir a la Junta, y que incluso Dijo en declaraciones uh, repetidas que no tenía ningún sentido que se estuviera discutiendo la posibilidad de que su candidatura fuera aceptada por la Junta y que en el caso de que fuera negada tenía que ir al Tribunal Constitucional. Plantea un escenario político eh, digno de que se analice y que nosotros sí. quizás aquí lo, lo socialicemos. Sí. ¿Qué está viendo la gente del PLD de Danilo qué está pasando con Leonel Fernández, que lo ha llevado a precipitarse y a meterse en una acción que fue interpuesta por otro abogado pidiendo ya que se no, declare con de, la conformidad de, de, de estos textos de de estos legales con la constitución. Se apresuraron. Se desesperaron, <ríe> entraron en pánico, eh, no previeron no. La, la, la los tiempos que, que tenían para aquel lado. ¿Qué no, que no cosa, mira, porque, que lo... porque esa no era la línea. Esa que... no o sea, era la línea. Incluso amarrarse de otra cosa. Sí, como sí, que... Mira sí. que lo que ¿qué pasa, lo que yo entiendo es que el, el PLD... Con Gonzalo Castillo a la cabeza sabe, como candidato, ¿no? uh -huh. sabe que necesita mucho tiempo para conformar una, una candidatura que tenga cierto éxito. Claro. Mientras más rápido... Eh, eh, comenzamos a limpiar de, de abrojos el, claro. el camino, uh -huh. a limpiar que, eh, de son... hojas secas el camino, es mucho más fácil. Por eso claro. yo pienso que ellos se, se, eh, se, se involucran en este caso como intervinientes voluntarios con la finalidad de dejar zanjada esa situación para luego comenzar un trabajo que tienen que hacer prácticamente desde cero. Con un candidato que no va a prender o que no prende y que no hay condiciones hasta ahora para pesado, que prenda. Bueno, miren, es lo dice que no prende? No, no, en ti. En ti está como que parece una llama. Es un En ti dice que no prende. Vamos a preguntarle al pueblo. porque es el pueblo? Tí, no, no, es porque no. Si tú quieres a tu encuesta, pero oye el pueblo te va a llamar. Vamos a discutirla primero. Vamos a discutir el tema. Mira, mira, mira, mira. Eso no nos va a eso no nos va a traer ningún si proyecto que prenda bien, no hay problema. está como una llama en ti está no bien problema. pero oye no, no, no, una yo cosa estoy preguntando vamos a analizar el, el, el, tema el, el tema la vía utilizada cuando se había establecido ya que tendría la junta para marzo límite mucha gente se hizo la idea de que estaban jugando al tiempo para que cuando llegara ese momento no hubiera tiempo de nada pero es interesante la pregunta de Sócrates. ¿Qué lleva a advertir que deben hacerlo ahora? Y la opinión de Amado, y yo te voy a decir algo. Yo tuiteé el día pasado cuando me dicen que el jefe de campaña de Gonzalo será Francisco Javier García. García. Digo, el, bueno, el se está creando sí, se está creando un ventrílogo, un buen ventrílogo, porque sí. conocemos de la facilidad de conversar. Ventil, ventríloco uh -huh. para Gonzalo. Es decir, Gonzalo estará ahí presente, pero el que va a hablar es Francisco Javier, me lo imagino. Óigame qué candidato tiene el país. O va a tener el país de parte del PLD. Hay muchas aristas. Y lo que aquí se está prácticamente es diciéndole al pidiéndole uh -huh que se dé conforme a la Constitución artículos que están en vías de evaluación previa, que ya están hay recursos en el constitucional sobre los mismos, y están en espera de fallo No, no, pero precisamente eso fue lo que hicieron. Entonces, un, un, un ellos están adelantando. adelantando... Un diputado interpuso una acción... Solicitando la inconstitucionalidad Exacto. de, eh, a de su los favor. artículos. Claro. Correcto. Entonces, y el PLD intervino solicitando que se dé conforme. A él que se declaren conforme con Correcto. la constitución, la constitución. Lo cual aniquilaría inmediatamente la posibilidad, la posibilidad. De que pueda ser Entonces, pero todos sabemos y lo que hemos socializado y leído, que ninguna de las dos limita a leonel Fernández. Solamente en el sentir de unos juristas que han querido advertir, porque lo hicieron desde antes. ¿Eh? Cristóbal lo dijo en este programa y lo dijo yeah, en este programa que, que finalmente es... le hicimos, hay dos le hicimos la, claro, le hicimos no la no es... pregunta claro, no que no, no, no hacía ninguna de... diferencia, no hacía ninguna diferencia en su teoría respecto a candidato o electo no, no, y precandidato. y de ahí Sócrates le abordó. Y para mí, en este programa, Cristóbal no supo pero igual, sostener no, su es que, porque ese, ese, Es que es una postura que tú mantienes en función de un interés. Igual que, por ejemplo, que el que mantengo yo, que el que mantiene, el, el que mantiene cada uno de nosotros. No, a mí me gustaría hay que esto se aclare. Eh, está dividida, no hay ningún interés propio. Está dividiendo propio, ¿eh? la corriente en, en este caso no. con relación a si puedo o no puede. Según eh, Ellos. Eh, eh, hay, hay una corriente de pensamiento que establece que, que no puede ser candidato y porque ya corrió y perdió y otros mantienen que sí. Entonces, no ¿dónde candidato. se va a dirimir eso? En los tribunales correspondientes no no tiene que dirimir. O sea, aquí no tiene que haber el de candidato un, que de está miedo corriendo de que... es no, pero el, el pego. Por eso te digo que lo que la verdad tuya o la mía aquí realmente no es una verdad absoluta. Eso se va a discutir en un tribunal. No, no. Y pero, eso no eh, te voy a pedir que Freddy mantengamos una, posición, una diferencia porque claro. tú tienes que dejar que aquí se establezca el criterio de... No, pero tú hablaste. La... No, no. pero Lo que pasa es que tú estás atacando lo mío. Importa. Da tu punto de vista, pero da tu punto no, de vista y limítate a eso. No, tú no claro lo has atacado porque tú, tú no te has argumentado nada. Lo que yo pienso Claramente es... Que Simplemente que yo no puedo va... tener va... una verdad y tú tampoco. solamente Yo pienso que nosotros hemos debatido, nosotros hemos debatido, nosotros hemos debatido, nosotros hemos debatido, nosotros hemos debatido demasiado. tú el único que está por los aires... Hemos debatido hay? demasiado. De el pongan de ponga las aperezas por un momentito. Vamos a escuchar sobre. No sí, hemos, quieren... eh, hemos debatido demasiado el aspecto jurídico. Yo lo que digo es, y lo que propongo es que miremos. La parte política. Exactamente. Ajá. ¿Qué es lo que persigue el PLD con hacer esto ahora? Y en el caso de que tenga éxito, ¿cómo se va a reflejar eso? en la oposición, en la correlación de fuerzas, en las posibles alianzas que está haciendo el grupo de Lionel con Danil, con, con, la, con Abinader, y cómo el PLD siente que eso le va a convenir. Esa, eso es básicamente... Miren, adelante. La, a julio. ustedes los juristas, yo quiero aprovecharlo, el pueblo lo debe de aprovechar mucho. Ya, no, no discutan cosas así por arriba. Váyanse los análisis, porque todos los temas que se están dando en el diario Qué vivir llamada. tiene que ver con la justicia, tiene que ver con los juristas, y ustedes son los que tienen que edificar ¿Algún? al pueblo Temístocle acude al tribunal constitucional quiere que se declare inconstitucional Vamos a hacer... las aspiraciones ¿Vamos a de León Fernández que tenemos una llamada sí, cómo bueno. no. buenos días de mañana